Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Delgado. Cuénteme, ¿cuál era la enfermedad que usted padecía? Eh, primeramente, mis riñones no me estaban trabajando, no me funcionaban bien. Incluso, ya me mandaban a hacer diálisis. Y aparte de eso, sufría, sufro de lo que es ácido úrico y de la gota. Mis piernas se me hinchaban, no podía caminar. E incluso mis hijos tenían que cogerme los brazos para pasarme de un lugar a otro Porque yo ya no era para mí Cuénteme, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha venido a usted a seguir el tratamiento? ¿Cómo ha venido a curarse? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Deme su testimonio con la verdad Mira, Gracias a un amigo que me recomendó Un doctor naturista que trabaja a base de moringa base de moringa, de inyecciones de moringa, él me contactó con él, desde el, y, y bueno, yo ya conversé con él, y él estuvo en mi casa, me mandó una pequeña dieta, me comenzó a inyectar, desde la primera inyección yo comencé a sentir un poquito de mejoría, ya con la segunda, así sucesivamente, tercera, ya desde la cuarta, yo ya me sentía ya más, más mejor, con, ...con más ánimo... ...hasta con ganas de trabajar... ...hasta el momento llevo ocho inyecciones... ...el tratamiento es de 12. ...doce inyecciones... ...llevo ocho... ...pero gracias a Dios y al doctor... ...y a la moringa... ...yo ya estoy trabajando... ...comenzando a trabajar... ...porque yo ya no generaba ingresos para nada... ...bueno, ¿quiere decir que estamos bien? ¿Estamos jurados? ...hasta el momento, gracias a Dios... ...y gracias a la moringa y al doctor que me está tratando... Yo estoy ya prácticamente, eh, con decir, un 90% mejor de lo que yo ya estaba. No llegamos al nivel de hacernos diálisis, me cuenta ¿no? No, no. Ya me mandaban a hacer diálisis, pero yo le dije a mis hijos que no, que me llevaran a mi casa. Y en ese, justamente aparece un amigo que ha conocido al doctor naturista, y me, él me pone en contacto con él. Y no hubo necesidad de hacerme diálisis. Ya le digo, llevo ocho inyecciones... Y gracias a Dios yo ya me siento con más ánimo, hasta estoy trabajando ya, lo que algo que yo ya no hacía. Me repite, ¿cuál es su nombre? José Delgado. ¿De qué ciudad es usted? Yo soy de la ciudad de Quevedo, recinto San Luis, perteneciente a la parroquia Mocache. Bueno, mi amigo, muchas gracias por todo su testimonio. Este es un testimonio más de la medicina natural, la medicina de la moringa. Moringa la planta que cura más de 300 enfermedades. Un gusto, muy buenas tardes. Gracias.